Lo que no podemos permitir es que las empresas públicas le metan la mano en el bolsillo a la gente, que es lo que ha ocurrido. Entonces, yo comparto con Anir, los malos gestores han traído los vientos de los Bolsonaro, los que dicen, vamos a vender todo porque se gestiona mal. Y hay determinados malos gestores. Tenemos un récord mundial en Uruguay, que es fundir una empresa petrolera monopólica, es como chocar el gusano loco, más o menos, eso fue eh, Daniel Martínez que lo planificó y lo ejecutó y lo siguió el señor eh, Sendic con más de mil millones de dólares entonces cuando pasan estas cosas, y pará, empresa pública, y me, mientras le metemos la mano al bolsillo de la gente, qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado con Plura y con tantos otros ejemplos, no, esa empresa pública no hay un componente, y sé que no, no nos queda tiempo, pero hay un componente que no se ha mencionado aquí que también me parece que da para mucho que es el componente tecnológico ¿Cuánto más vamos a poder mantener un monopolio ANCAP cuando dentro de 10 o 15 años todos los autos van a ser eléctricos? Uh -huh. ¿Cuánto más vamos a mantener la UTE, que ha hecho molinos por todos lados, pero seguimos pagando las tarifas más caras de, de electricidad de, de la región, cuando podamos tener en nuestras casas una batería que nos permita acumular la energía solar? ¿Cuánto más vamos a poder aguantar el banco de seguros cuando podamos desde el celular contratar un seguro con cualquier compañía del mundo? Ese avance tecnológico, esa que es la madre de todas las reformas, la tecnología, la madre de todas las reformas, eso, ¿hasta dónde las empresas públicas lo están mirando y están viendo que de acá a 30 años esto va a ser totalmente, o menos, de acá a 10 años va a ser muchísimo, este, una realidad totalmente distinta a la que tenemos hoy. Bien, muchas gracias. Es ¿Eh? Interesante, Fischer de Cantero. Eh...